Bueno, Pablo, uno de los momentos más emocionantes de una obra, ¿eh? Estamos nerviosos, sí. Eh, bueno, pues nada, tan emocionante como que ya tenemos la obra casi casi acabada, ya has hecho la limpieza, están con los últimos retoques, y ahora lo que toca pues es ya disfrutarla, entregarla a los propietarios y, y enseñarla. Pues Nos vamos a ello, ¿no? ¿Vamos a ello? Estupendo. Venga, va. Aunque vale, hay algunos detalles, como veis, pero todo cuadradito con el, con el porcelánico de momento tenemos aquí este felpudo que nos está haciendo el papel en la obra pero luego lo, lo, lo retiraremos. Hay, hay cosas provisionales ¿eh? que todavía estamos acabando. <risa> eh, una puerta de, de toda la madera que estamos trabajando en la obra que queda muy bien con el, la, las tonalidades que, que, que traemos en toda la vivienda y a partir de aquí pues ya bienvenidos. Estos, estos papelitos amarillos que veis pues estamos ya <risa> con los repasos del milímetro porque esta casa al final los repasos son milimétricos y bueno pues son cosas que la constructora Tormosil irá ahora arreglando, pero vamos ha sido un trabajazo lo que se ha currado aquí. esto es el, todo el, el mobiliario que va vinculado al acceso con todo pues, mobiliario que nos permite tener un poquito de almacenaje, el almacenaje de abrigos, todo el almacenaje de instalaciones donde está pues temas de eh, suelo radiante, alarma, instalaciones y, y, y demás. Aquí ya va un cuadro que ya tenemos eh, dibujado para que le gusta mucho al cliente y lo vamos a, a colocar. Y a partir de aquí entramos a lo que es la zona de día, eh, salón y comedor, con toda la carpintería que nos vincula perfectamente con el exterior. Eh, allí en el fondo tenemos la cocina, se ve perfectamente cómo está eh, filtrada por una puerta de rima de, de rimadesio que acompaña muy bien a la tonalidad de toda la madera. Una cocina bastante completa, tenemos todo un panelado de una madera oscura, es la madera que estamos trabajando en toda la, en toda la vivienda para hacer una, un buen contraste con el, con, el, con el suelo. Y toda esta madera oscura tiene algunos secretos como por ejemplo estas puertas escamoteables, Esto es una, cocina de la marca Mobalco, que la verdad es que ha quedado muy bien, con todo un equipamiento interior bastante importante, una isla muy, muy preparada para prácticamente un, un chef, que cuenta con una encimera de, de acero inoxidable, que la verdad es que al cliente se ha, se ha atrevido a, a ponerla y estamos muy contentos de poder hacer un diseño eh, como este. Y eh, uno de los secretos de la vivienda es estas puertas que están aquí, que esconden eh, una especie de lavadero, o el lavadero de la casa, con una zona de servicio, todo lavado, las zonas donde van la lavadora y la secadora, armarios de limpieza, eh, etc. Y se queda muy escondidito aquí con la, con la cocina, y yo me escondo. Y salimos. Espectacular. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, Estas puertas la verdad es que hacen un papel importante, tienen este vidrio ahumado que, que la verdad que le, le da un poco un toque en esas tonalidades que hemos ido trabajando en toda la vivienda y tanto se abre la parte central como los laterales para continuar la circulación eh, lógica que sería por esta parte, tanto por aquí como por allá. Vamos. Eh, esta es una de las mayores sorpresas y es que eh, no queríamos una barnilla típica para la escalera volada y eh, hemos eh, hecho una perfilería metálica, eh, toda una cerrajería para aguantar tres vidrios de 1,80 x 4,5 de alto que la verdad es que eh, ensalzan esa escalera y, y nos permiten disfrutarla sin tener ningún tipo de, de, de obstáculo visual seguimos es, con el panelado la verdad es que la carpintería ha imitado muy bien el equipo, el equipo termosil ahí están todos aquí se, se nos oculta un ascensor un ascensor de la vivienda que se queda bastante disimuladito y eh, bueno el, el detalle de la, de la escalera si, si vemos desde aquí del medio cómo se abren los dos huecos a los lados que dan hacia lo que es la rampa la verdad es que es un un detalle chulo ¿Tienes? mueble de la televisión y toda la carpintería andando al exterior que la verdad es que no sé si está abierto está cerrado tiene una abertura muy chula y una vinculación interior exterior la verdad es que impresionante el mismo material del suelo llega, se continúa hacia el exterior, hemos tenido mucho, mucho cuidado con el trabajo de las juntas para que todo estuviera muy ordenado y el mismo material es el que eh, acaba en la piscina. La verdad es que la fachada era algo que, que siempre nos ha dado mucho miedo. Eh, en un principio la obra ha estado siendo un cubo o un prisma eh, muy rectangular, muy todo muy cúbico y le queríamos hacer un, un toque especial e introducir esta celosía para jugar con, con el sol que tenemos una orientación muy buena, tenemos orientación eh, sureste entonces el sol va jugando todo el día creando diferentes efectos y, y, y la, celosía, la celosía tanto de día como de noche pues eh, ha hecho que la vivienda eh, tenga un toque muy, muy especial la verdad a partir de aquí tenemos otro panelado de, de madera que hay que ajustar un poquito pero la verdad es que queda la, la puerta oculta y a partir de aquí entramos a la zona de noche de la, de la parte principal, un pequeño distribuidor en el que tenemos ya eh, una habitación secundaria, un baño secundario que se, serviría como aseo de respeto y la habitación principal que es todo un panelado vinculado con todo el vestidor y eh, queda un efecto bastante, bastante chulo. Sí. Vestidor 360 grados con toda la carpintería, lo mismo, mirando al exterior, a una zona de arbolado que pondremos ahí exactamente porque justo es la orientación, eh, eh, la orientación oeste y nos tapará el sol un poco perjudicial de la tarde eh, eh, cuando lo necesitemos. Y la, la misma carpintería y todo el vestidor con todos sus interiores, panelado, etcétera, para, dejando atrás el baño principal, seguimos con las mismas tonalidades, hemos buscado que tanto la carpintería de aluminio o la madera, incluso eh, los lavabos, eh, sean del mismo color. Lo que nos es este encuentro de la mampara con la carpintería, es un encuentro que se llevado justo en la lista, de manera que no hay ningún problema con, con esa junta que muchos nos preguntaban en el video que hicimos. Bueno, nos pues ha quedado, como veis, espectacular. Las juntas de la, de la ducha que se ha curado en todo posible unas juntas para hacer las pendientes que han quedado perfectamente ocultas y disimuladas. Así que no, bueno, gran no trabajo. Sí. Como decía el lavabo, también hemos pedido que sea la que el mismo color, entonces somos muy fieles a la gama cromática que tiene la vivienda, para no salirnos de ahí. Este detalle me encanta también, como quedamos, el detalle de los tapas juntas, tiene los sino que y a van La verdad que con este trabajo que ha hecho Tormosil para el porcelánico, cómo lo ha preparado todo, se ha podido hacer esto porque no siempre, no siempre, los detalles quedan así. Y una escalera volada aquí empezamos con la madera es una vivienda que se vincula mucho al exterior entonces era un porcelánico lo que, lo que debíamos o en principio queríamos poner en la zona de día pero ya a la zona de, de noche tenemos la, la nobleza de la madera y esta es una madera que hemos tintado para que vaya para que continúe con la gama cromática como estamos haciendo con todo ¿no? aquí aún estamos un poco aunque un poquito algunos repasos, pero es todo un distribuidor con todas las sueltas paneladas, unas luminarias descolgadas al lado de la altura, y pues, muchos detalles que pulir, pero ya terminando. Y por último, creo que merece la pena, quizá, pasar por aquí, ver estas habitaciones ya terminadas, queda un poco de, de limpieza por el suelo, pero eh, estos patios privados que que dan para cada una de las habitaciones principales de, de, de arriba, para las dos hijas de, de, de los dueños. Tienen su pequeño patio privado, eh, dando también a, a fachada, y eh, tenemos ahí como una especie de, de arbolito que da una privacidad y una muy buena sensación a, a cada habitación. Se ven las, las lamas de la fachada y ahora mismo no, no hace sol, pero cuando tenemos el sol, la verdad es que da un efecto muy, muy chulo de, de juegos de luces y sombras. Aquí estamos terminando, pero es una zona de despacho con una mesa volada. Tienen que trabajar varias personas y se nos ocurrió eh, volar en una mesa con una subestructura para tener una, un trabajo colaborativo entre, entre ellos este cuarto de baño que es el baño, cuarto de baño de la planta superior perdonad que está lleno de plásticos pero bueno tenemos aquí una zona sucia por así decirlo y aquí tenemos esta puerta como este baño quizá lo usen varias personas aquí tenemos esta puerta que da acceso a la zona limpia con otro lavabo y de la misma forma que ha configurado con su ducha y otra ducha con todos los detalles que hemos visto en el anterior. Ah, es un de ducha, la Esta ducha la verdad es que se nos ha quedado un poquito grande, pero bueno, la, la disfrutarán. No, seguro grande, nunca es grande. Nunca es grande, no. <risa> nunca sobra ducha. Trabajando no. la iluminación, porcelánico, todas las aguas. Las, las puntas muy cuidadas, eh, porcelánico sí. pulgrado, que bien se que lo tendríamos a la madera, muy bien ajustado para que en ningún lado se vea el material que nos toca. Muy bien. Pues Pablo, ¡ah, una bueno, bueno, un trabajo de todos que al final entre la constructora, la dirección facultativa y, y el promotor, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte y estamos muy contentos con el resultado. Pues... Pues Pablo, esto se acaba. Vamos a echar de menos eh, de hasta ahora, ¿eh? Bueno. Sí, la verdad es que sí. Es que sí bien. Pero bueno, son etapas que se, que se acaban y ahora que la disfruten los dueños y nosotros a, a comunicarla. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado y acordaros, Pese de estudio, ya sabéis. Muchas gracias. Hasta luego. ayer.